La brisa de diciembre me hace recordar El día en que comenzó mi amarga soledad Cuando me clavaste en una cruz Cuando solamente Llevándote Mi juventud Dejándome Sin corazón Sin paz, sin luz Solo sé Que volvería a querer Desde el día en que tú Quieres volver Porque de amar se me secó la piel, la piel Y al darte con mi amor La vida entera Yo ya no soy ni sombra De lo que era, lo que era. El fuego del amor Se me apagó Diciembre fue mi compañero fiel Y sé que si algo dentro de mí queda Tan solo vivirás y tú regresas Porque de amar Se me secó Diciembre fue mi Compañero en el dolor Llora conmigo al ver mi herido corazón En las fiestas de la Navidad Esta vieja herida duele más Porque de amar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 mi compañero, fiel. Mi compañero fiel Y sé que si algo dentro de mí queda Tan solo vivirá si tú regresas, si tú regresas. Porque de amar se me secó la piel